Ahora, me, me, acabo, me, bueno, me acabo de enterar pero ya lo sabía, en el fondo ya lo sabía y todos lo sabíamos. El meter a la peña en sus casas por una enfermedad en una ciudad, esto es la primera vez que se está haciendo. Esto no se había hecho antes, en España no se había hecho nunca antes, es la primera vez, es un experimento. No lo habían experimentado, no pueden garantizar que quedarte en casa sea más sano que salir a la calle. Y mi abuela decía que no te quedes en casa incubando virus. Los virus con el calorcito se incuban, creo durante la gripa española al final de la primera guerra mundial eh, los hospitales sacaban a los enfermos en camillas al sol para que les diera vitamina C, para que se sanaran oh, claro. para el sol de... Claro. terapia claro. de sol claro el sol sube las defensas, joder. Es que, coño, es de, esto no tiene que reconocer la OMS de los huevos. Esto tiene que reconocerlo la Organización Mundial de la Salud. Debe reconocer que tomar el sol sube las defensas, hostia. Tomar el sol sube las defensas. Ah. Entonces, y aquí en la calle que no hay nadie, mira, hace un paneo, no hay nadie, ¿Quién te va a contagiar? ¡Nada! <risa> aquí corre el aire, brilla el sol, ¿cómo te...? Este es el mejor sitio para no contagiarte y subir las defensas. ¿Qué coño me estás contando de quedarme en casa viendo la tele, tus putas paranoias? <risa> y el no pisar la playa, el aire del mar, con lo sano que el aire del mar. Yo vengo de la playa. ¿Cu ¿Cuánto resistirá el virus ese eh, en la arena? Nada, y en el mar ¿Cómo me... te va a contagiar en la playa? Mira, yo, yo me he quitado resfriado bañándome en el mar Estaba uh -huh. resfriado, me baño y se me quita Entonces, el, el, el bañarse en el mar sube las defensas ¿Está Sí, claro no, y el Bañarse en el mar sube las defensas claro, que, claro. que me diga la OMS que no Y le pego un cabezazo O sea, lo sé ¿Los baños de mar? Lo sé, los baños de mar y el, el, el estar en la arena, están en el césped ¿Qué es mejor quedarse en casa mirando la tele, viendo las paranoias que se reprimiéndose Deprimiéndose, deprimiéndose, deprimiéndose Amargándose, teniendo miedo, tener miedo, baja las defensas, coño <risa> <risa> <risa> Y dicen, subnormal del presidente, quedaros en casa viendo la tele Hijo de la gran puta, o subnormal o las dos cosas Joder, en fin Y cantar y bailar sube las defensas. ¿Dónde está? Mierda, no canta. Cantar y bailar sube las defensas. ¿Dónde está? El micro. ¿Dónde está el micro? Aquí. Entonces, para terminar esta retransmisión... Music play Cortito. Sí. Sí, esta está bien. Tomar el sol, sube, sube las defensas. ¿Y? ¿Y Little Nally, is the Little you right.